Buenas, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. Ya los vamos a hacer presentar a estos dos invitados que tenemos hoy. Eh, bienvenidos a eh, esta nueva charla del ciclo que estamos trabajando de Inteligencia Artificial y Ética eh, desde Vía Libre. Eh, para la charla hoy, que se va a llamar La industria del software ante el surgimiento de la ética en Inteligencia Artificial o el uso responsable de la Inteligencia Artificial y los Datos. Eh, Pablo, Leandro, muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, antes que nada, teníamos ganas de, eh, primero que se haga una pequeña presentación cada uno, decir eh, de quiénes son, un poco a qué se están dedicando, digamos, y nada, para que los conozca un poco el público presente. Pablito, ¿querés empezar vos? Le... Arranco yo, Dale. bueno, arranco yo. Eh, bueno, soy Pablo Civic, estudié computación en Exactas. Eh, empecé hace, desde que empecé, siempre me interesó el, todo lo que tenía que ver con datos, pero en aquel entonces eh, no, ni siquiera tenían, algunas cosas ni siquiera tenían nombre como Data Science. Eh, entonces, nada, pues me ponía a leer algunas cositas y cuando encontraba optativas las hacía y bueno, y, y, y fui, fui yendo hacia el mundo de los datos. Eh, y ahora eh, trabajo en Mercado Libre, eh, en, en equipo eh, de, de Machine Learning, nada, de, trabajando con representaciones de entidades. Muchas gracias. Yo soy Leandro Lombardi, yo me formé como matemático en exacta suba también. Eh, siempre en un corte más académico y no, matemática pura en su momento, después en algún momento me pasé más para el lado de aprendizaje automático cuando recién tenía nombre eh, en cuestiones aplicadas a, a la biología estructural y en los últimos años hubo un eh, recorrido un poco ecléctico entre eh, consultoría, sector público, sector privado, investigación y ahora hace dos años que estoy en de software en medalla Bueno, muchísimas gracias, es buenísimo, también está buenísimo también contar desde dónde desde uno viene y qué interés uh -huh. tuvo también, así que gracias por compartir eso, porque nos, nos hace dar una idea y precisamente lo que decías vos eh, Pablo, recién de empecé a hacer estas cosas cuando no tenía nombre porque eh, <risa> convengamos que mucho de esto que se llama Data Science hoy en día eh, hoy en día tiene ese nombre pero fue cambiando o no tenía uh -huh. o hago cosas <risa> también en, en la facultad y demás, eh, y en eso de que eh, bueno, va cambiando con el tiempo y, y, digamos, y cada vez con el tiempo va cambiando también lo que se hace Y el nombre en particular Me gustaría preguntarle primero eh, Ustedes dos están trabajando en este momento Como dijeron recién dentro de la industria En área de lo que hoy llamamos ciencia de datos Y quería preguntar eh, ¿Qué hace un área de ciencia de datos hoy en día Nada, en, en, en empresas como la que están ustedes? El que quiera contestar está más que bien. Ahora arráncale, ahora Bueno, primero uno puede tratar de definir eh, qué es ciencia de datos, ¿no? A mí eh, me cuesta un poco, quizás la manera que, que yo lo definiría es como eh, cierto manejo estadístico de datos donde se usan, eh, digamos, herramientas de programación, o sea, no las, los, los manejos de los datos se hacen a través de programas y no tanto a mano, como uno lo haría. Eh, digo, lo, lo que diferencia un poco un análisis de un data science, un data analysis de un data science. ¿no? Y también el entregable. Pueden ser reportes, pero es más usual que sea un modelo o un producto de software. Al menos en, en, en donde Pablo y yo entiendo bien que nos manejamos. Puede haber un entregable eh, presentación o, o reporte, pero típicamente el entregable suele ser algo que quede en funcionamiento, es un pedazo de software que, eh, que funciona haciendo alguna cuenta estadística o similar. Y en ese caso, yo creo que es eso un poco lo que fue cambiando estos últimos tiempos, de ser cosas más offline en su momento, donde uno analizaba datos y reportaba y decía, bueno, para parece que esto está bueno hacerlo hacia a generar productos que están online tomando decisiones y, y donde eso ocurre en tiempo real o, o, o en intervalos de tiempo mucho más cortos que el, el que son mediados por una persona No sé, Pablo, si estás más o menos de acuerdo con esta definición y... me, me gusta, me gusta Sí, siento que hay algo que evolucionó eh, evolucionó bastante en lo que respecta a la metodología, por ejemplo, del desarrollo Y a, y a, y a, y a no pensar que hacer data science es, eh, o sea, es hacer desarrollo y le echando un modelo ahí tipo a la fuerza Sino que hay todo un proceso alrededor de alrededor de construir un producto basado en datos en donde hay, hay premisas que tal vez uno tiene sobre qué va a pasar y qué no va a pasar que tal vez los datos después vienen y nos dicen, no, no funciona así. O este modelo no tiene la performance mínima que necesitas para que el producto tenga sentido. Eh, entonces, eh, aparecen un montón de criterios y de procesos de desarrollo que no están para nada maduros hoy, pero están mucho más maduros que antes, eh, sobre cómo, por un lado, desde un punto de vista de negocio, tipo, trabajar la viabilidad, y por otro lado, desde un punto de vista técnico, que, que, que, que el desarrollo técnico acompañe toda esa incertidumbre del modelo, digamos, de que a, a priori tal vez no sabes cómo va a andar la cosa. Che, sí. le pregunto ahí dos o tres cositas. Digo, primero, ¿qué es un modelo? No sé, digo. Esta es buena. <ríe> eh, cuando vos decís, bueno, la performance del modelo, si da, si es viable, nos podés contar un poquito. Me encanta. De... Eh, hago una, hago, tiro un tweet show y después tipo lean si quieres completame. Dale. Eh, un, un modelo es eh, una forma de codificar eh, patrones en los datos. De una forma muy sucinta. O sea, eh, tengo un montón de datos, por ejemplo, mails, que están marcados como spam o no spam, y yo armo un modelo que lo que codifica es una forma sintética de distinguir cuando algo es spam o no es spam. Eh, y cuando digo performance, es, ese modelo puede ser una porquería y decir como, no sé, eh, decir si, si, si dice alguna palabra, eh, si dice no sé cuenta de bancos en, <ríe> en algún país que es muy raro, raro para tu origen, eh, entonces para spam y si no, no dice, modelo va a andar bastante mal, eh, porque muchas veces va a decir esto es spam cuando no lo es, o muchas veces va a decir esto no es spam y lo es. Eh, cuando digo performance, me refiero a eso. eso es, bueno, fueron tres, cuatro tweets. <ríe> sí, sí, entre en tres, cuatro, sí. Sí, cuando quizás es otra manera de pensar que es un modelo, uno puede decir, bueno, en un montón de escenarios, uno en, en computación termina armando funciones, no, cañerías, que toman una cierta entrada y calculan una cierta salida. Si uno está cómodo con la programación usual, eso se hace a través de instrucciones que uno dice, bueno, la cuentita que tenés que hacer es esta, y la diferencia con un modelo sería que son los datos los que terminan ...diciendo cuál es el modelo. Digamos. Son los datos los que, como decía Pablo, terminan diciendo cuándo es que cierta entrada se termina codificando en una cierta salida. Digo, podríamos decir entonces que cuando alguien programa, escribe regla por regla qué es lo que hace el programa. Y cuando alguien hace Data Science, le tiene un programa que toma un montón de datos y a partir de eso genera reglas que dice, bueno, entonces esto va a ser así, o sea, pero el programa claro, es, no es como que programás con los datos, digamos, con estas entradas tenés que obtener estas salidas y buscás la cuenta de manera automática, buscás la cuenta que mejor representa esos, esos, esos ejemplos que tenés. Hey, MORTAL. No bueno, ahí, ahí vamos a retomar algo sobre esto de lo que estamos charlando. Eh, pero me, me, me gustaría, antes de irnos de, de estos temas que estamos tocando recién, preguntar un poco, ¿Qué es lo que ha ido cambiando desde... En esto que tomamos un rato, yo empecé cuando todavía no tenía nombre. ¿Qué es lo que ha ido cambiando eh, en sus equipos o en la, en la industria en general? ¿no? Para eso estábamos charlando un toque. Desde, desde esos inicios a esta parte. Eh, en la forma de trabajar, en la forma que se están haciendo las cosas. Eh, pensando... Solo para entender, la pregunta apunta, como es genérica, cualquier cosa que haya cambiado o haciendo foco en alguna cosa particular. No, de, de, o sea, en este, centrándonos en que antes, por ejemplo, no había equipos de data science, ahora hay equipos de data science. Claro. ¿no? Digo, si entonces seguimos hablando de este tema particular. Pensar un poco Bien. de ese lado. Bueno, se armaron equipos, cómo trabajan, cómo han ido cambiando las cosas, ahora hay control de calidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora siento que de repente como empezó a pasar que... <coughs> Que, que se, se diversifica, tío, como que hay más perfiles, como que antes como que no se sabía, ¿sabes? tenés que meter a alguien que sepa algo de, de, de matemática y ponerlo tipo ahí, con suerte, con algún programador y bueno, tipo, no sé, y veamos qué pasa. Y ahora es como que tenés Data Engineers, que son los que se encargan de tipo de toda la parte desde que sacás la data hasta que esté más o menos preparadita para el Data Scientist, tenés el, el, el, el Data Scientist, que es tipo quien hace el, el modelo propiamente dicho. Pero después tenés Machine Learning Engineers, que son los que agarran el modelo y lo ponen en producción. Y como que creo que ah, después de mucho prueba y error en la industria, como que fue decantando que, que, que no tiene sentido pensar en una persona que tenga todos esos conocimientos porque no, no existe, no entra en una cabecita. Sí, yo, yo iba a ir por el mismo lado, de ciertos roles que ahora están más definidos. Antes estaba el, la leyenda del Data Scientist unicornio que, que lograba hacer todo, jugador de toda la cancha, pero encima eh, digamos, de, gran, de gran calidad en todos los puestos, algo que, que es muy difícil de, de tener y había que hacer un poco de todo. Me parece que ahora están más diversificados estos roles, de hecho hay roles como el de Machine Learning Ops, que es algo relativamente nuevo, como si bueno, los modelos no solo hay que, hay que ponerlos en producción, también hay que monitorearlos y que se monitorea y cómo se monitorea. Me parece que hay un poco eso, como si bueno, es un poco como la carrera de ingeniería de software, digamos, dentro de una empresa, pero también tiene sus particularidades y también veo en algunas organizaciones que conozco que empieza a aparecer la carrera de data science como medio paralela a la, a la carrera de software engineering. Y también es un poco cierta, por un lado, hace un tiempo yo veía como había equipos donde, o bien estaban muy, muy, muy enfocados en un problema y ya. O bien se les pedía como demasiadas cosas muy desorganizadas y de manera de vuelta, eh, yendo a lo del principio, quizás como más reportes o decisiones. Y ahora hay gente, como que hay equipos, al estar un poco más centralizado, que van viendo distintos problemas donde se puede aplicar técnicas de Machine Learning, pero que están más alrededor de, o sea, como más a través de, de la organización. Veo más, más idea en ese sentido. Está un poco también, más ordenada la poco, cosa, digamos. Sí, más ordenado. Sí. Y también aparece, de a poco, cierta como educación de parte del cliente interno o externo. Decir, ah, quiero hacer esto, entonces voy y le pido a los sí. del equipo de Data Science que hagan ese, este producto. O a ver si se puede hacer esta, esta, esta opción. Me parece que esas son las cosas que van van mejorando. Un poco la organización, no sé si mejorando, ¿no? Evolucionando. Digamos, Evolucionando, cambiando. total. Va, va evolucionando la demanda, va evolucionando la organización y va evolucionando eh, cierta especificación, especificidad de los roles. En algún momento que tipo, era, era común escuchar que una empresa armaba un equipo de data scientist y tipo lo armaba y lo dejaba ahí. Y tipo, era como ese equipo estaba, estaba ahí separado del negocio separado de los otros equipos y era como, bueno no hay chance que esto funcione y ahora es como que ya se evolucionó una, una... una... diagramar los equipos de forma tal que como de la misma forma que nos estás haciendo una aplicación Android entonces tenés un Android developer dentro del equipo bueno si esa aplicación tiene machine learning tenés hay gente que sabe hacer cosas de machine learning en el equipo muy bueno muy bueno estamos aprendiendo digamos todo el tiempo sí Che sí, chicos, bueno, muchísimas gracias. Y vamos a salir un toque eh, con un término ahí en esto de la evolución y demás. que y me pareció interesante lo que decías vos recién, Lean, que traías a colación de que la gente está empezando a aprender cosas, ¿no? Decías, bueno, por ejemplo, los clientes están viendo, bueno, qué se puede, qué no se puede, como que hay cierta cultura más general dentro de la sociedad que se está empezando a incorporar, de entender un poco más... ¿Qué alcances tiene? ¿Qué problemas tiene la inteligencia artificial o el data science y, y demás? Y dentro de eso est está ocurriendo mucho dentro de los medios de comunicación que cada vez más está eh, empezando a haber noticias de alguna circunstancia no deseada, por lo menos, de, en principio, a priori, de cosas que ocurren con, con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial, por ejemplo... Estas posibilidades de, de, de concientización de los datos De posibilidad de identificar a las personas A partir de los datos que, que tienen o que comparten o que usan Ese tipo de cosas, quizás con la pérdida de privacidad De la generación de perfiles que a veces da un poco de miedo Si, si bueno, qué onda, cómo me están categorizando a mí En ciertos lados hay, como un, hay un tipo hype también en esa también que, que se podría charlar eh, con respecto a nuestras huellas de datos en internet, también surgen algunos grupos de organizaciones sociales que hacen recomendaciones, gente de la academia que también empieza a trabajar estos temas. Eh, otras situaciones que pueden estar relacionadas también con eh, cómo afecta a veces estas categorías que decían ustedes, bueno, tenemos un modelo que eh, predice cosas o que dice cosas... Que, que tiene cierta performance, bueno, esta performance está asociada con que no siempre anda del todo bien, entonces hay veces que, que ocurren cosas, pasan cosas ¿no? eh, con, esa, con esa performance y a veces con algunos grupos tiene una performance menor que con otros grupos, bueno, eh, ¿Cómo, ¿Cómo han ido impactando estas noticias y estas discusiones dentro del de ámbito donde ustedes se están moviendo, bueno, nada, dentro de la industria en general, qué han escuchado, qué efectos tiene, qué, se, qué empezaron a hacerse, ¿no? Un poco, puede ser un poco históricamente también hablando, retomarlos ahí, lo que quieran. Um... Son muchos, muchos aristas, sí, no sé sí. por cuál. No sé. <ríe> ah, eh, yo creo que lo eh, prim, primero y principal, o sea, el hecho de que hayan empezado a aparecer todas estas noticias, habla de que pasamos de un estadio en donde no sabíamos cómo hacer productos de Machine Learning como sociedad, no sabíamos cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces, como íbamos improvisando, eso empezó a sistematizarse y empezó a hacerse por todos lados. Entonces, empezó a pasar que hay modelos por todos lados, eh, decidiendo cosas sobre, sobre vos. Desde, lo, desde algo muy inocuo, que es tipo, ¿en qué orden te van a aparecer las personas para mirar las stories en Instagram? Hasta cosas menos inocuas. Y, y las noticias empiezan a aparecer cuando los modelos toman decisiones sobre cosas que son menos inocuas, como otorgar un crédito, o decir que una persona es sospechosa de, una, de, de un crimen, o cosas de ese estilo. que de la misma forma, como fuimos evolucionando al principio diciendo como está todo bien, de repente nos damos cuenta que cuando esos errores se, cuando aparecen y si hay un tipo de sistematicidad en esos errores por no haber tenido cuidados especiales, estamos afectando la vida de personas. Paso, paso, paso, paso el micrófono. ¿Te paso el, <risa> ah, bueno. te paso el mate. No, es que si no te eh. tiro el alto monólogo. No, no, dale, de una, necesito. de una, dale. dale, dale, dale, dale. dale. Es que me... Me quedé pensando, cuando, cuando dijiste esto en las noticias, una noticia salió hace unos años ya. No me acuerdo si era IBM Watson o Microsoft ahora, no me acuerdo. Que habían disponibilizado un bot en Twitter, era... Que había... Microsoft. Pronto, como que tenía Microsoft, muchísimo sí. lenguaje de odio, ¿no? Como que se había ido muy para el lado de los tomates. En 24 horas, fue una cosa así, sí. sí. <risas> y... Digo, por ser suave, digo, el lenguaje de odio, o sea, era un desastre. Y ahí está esto que, que un poco decía Pablo, ¿no? Como que la capacidad técnica de hacer las cosas en un momento le ganó a, a cierto cuidado que no tiene que ver con hacer las cosas mal. Tiene que ver simplemente con no prestar atención a ok, listo, si lo entreno en Twitter y Twitter tiene un montón de lenguaje de odio probablemente termine prendiendo ese, esa forma, digamos, no correcta de comunicarse y de contestar y de opinar me parece que ahora eh, tiene que ver un poco con la performance también o sea, hay como, che, esto no me sirve hay algo de eso, o sea, esto no me sirve no es lo que yo vería, entonces tengo que ver con qué lo entrené pero también está lo que dice Pablo no es decir, estamos haciendo cosas que están afectando la vida de la gente entonces tenemos que estar un poco más de cuidado y otro ejemplo que me parece interesante acá que también está en discusión hace un tiempo es el tema de las recomendaciones vos decías algo así como, el orden en el que aparecen las stories capaz no es tan relevante pero también hay que tener cuidado con cosas como el efecto de burbuja ahí, ¿no? Como que solo te muestro cosas que, con las que vos te, te sentís cómodo. Entonces te, la persona termina como solo viendo información del mundo que nos rodea y nunca queda, digamos, eh, atravesada por una cuestión que le sea incómoda o le, sea, eh, digamos, le, le cuestione un poco ciertas cosas. Entonces en algunos... Sí, se el Es muy difícil, ¿no? Como solo ves series o que, que, que no te molestan y solo lees noticias que no te molestan y solo, eh, solo ves videos en YouTube que no te molestan, entonces no te enterás lo que pasa en el mundo, ¿no? Hay un poco de, de también de, de manera de afectar por ese lado, que es interesante pensar. Sí, hay, hay quienes dicen, retomo lo que estás diciendo, porque hay quienes dicen que también no solamente pasa lo del efecto de burbuja, sino también decir, bueno, te muestro cosas que yo sé que vas a hacer clic. No, entonces, y hay veces sí. que no necesariamente eso que vos le vas a hacer clic es algo que te hace bien a vos también, ¿no? Eso, eso es porque o te indigna, o, o te, tipo, como te, tiene que disparar una emoción fuerte, creo que digo y eso es el gran problema que, que, que de, de todas las demandas que están dando vueltas ahora con Facebook y que ahora se renombró a Meta y todo eso, todo eso que tiene que ver con que lo, el algoritmo está optimizando algo que, que, que en donde nada le funciona al producto, pero de repente es como, ah, OK, le está, le está haciendo mal a un montón de gente. ¿Por qué tipo le, le, le, le arruina la, la autoestima, por ejemplo, por decir algo? O tipo incrementa tipo la, la, la grieta ideológica, las n grietas ideológicas que dando vueltas de Me parece interesante contra esto. carnívoros, por ejemplo. Digamos. Sí. <risa> Me parece interesante tomar esta esta idea de la optimización, no porque en, en, volviendo a lo que contábamos de qué es un modelo, o sea, uno piensa, bueno, son, vos tenés datos y vos decís, bueno, para ciertas entradas yo quiero cierta salida. ¿Y cómo busco qué modelo va? Bueno, buscando una cierta optimización, buscando mejorar una cierta, eh, un cierto objetivo. ¿no? Y, y acá hay algo que para mí es crucial, que es en cualquier aplicación de aprendizaje automático uno siempre está optimizando la función equivocada, ¿no? Uno siempre está optimizando el objetivo que no es. Y esto se hace, digo, que no es en el sentido de que... Uno está como modelando de alguna manera un problema de la vida real y esa alguna manera siempre es equivocada, ¿no? Como cualquier eh, modelo eh, simplificado de la realidad. Es una simplificación, claro. Claro. Entonces, acá el, lo, lo que dice Pablo me parece interesante en términos de, bueno, cuando lo que vos querés optimizar son los clics, capaz no está tan bueno, ¿no? O sea, capaz no es en realidad lo que está bueno optimizar. Capaz lo que está bueno optimizar es otra cosa. Pero bueno... Vos utilizar los clics o porque es lo que genera el, el negocio o porque es lo que vos pensás que era lo mejor. O sea, vos modelás. ¿Y es lo que podés medir. Y porque es lo que media. podés medir, claro. Pero también es lo que vos pensás que funciona. Decir, ah, bueno, el usuario es más feliz cuantos más veces hace clic. Entonces yo quiero Claro. <risa> <risa> no era lo que eso. Ah, bueno. Me parece que está, está bueno como tomar eso, donde se mezcla un poco la cuestión técnica de qué es lo que uno está haciendo con. Que en realidad lo está modelando y, y la optimización ahí que juega No siempre es la que termina resultando la mejor En términos ¿sí? che, y, claro. y para profundizar un poquitito Estas discusiones que estamos teniendo ahora ¿Cómo se han permeado dentro De, de sus equipos de trabajo O los equipos de trabajo De la industria Digamos, ¿se, se permea, no ¿Qué se dice en los pasillos? ¿Eh, ¿Afecta alguna práctica? ¿Alguien se preguntó algo? ¿Se ha, se está haciendo un ¿Algo? Eh, por un lado eh, hay, hay otra arista que nos estuvimos tocando Que tiene que ver el tema del sesgo eh, Que lo mencionamos medio al pasar sí. Que es esto de que eh, Vos entrenás un modelo de Reconocimiento de caras, todo con Personas blancas eh, Y si después lo vas a evaluar En, en la población general, en donde tipo Hay, varias, hay, hay una diversidad Que no estaba en, en, en los datos Entonces lo que va a pasar es que En la parte que estaba menos representada En los datos, el modelo va a andar peor eh, y eso pasa con un montón de modelos. Es, esa parte de sesgo mucha, eh, que tiene que ver con los datos o que un sesgo que ya, que ya existía en los datos pre, previamente, como por ejemplo este que acabo de decir, eh, muchas veces, eh, en, en, en, en la, cuando más productos, eh, para que ocurran las discusiones que dan lugar a que se asigne tiempo para revisar esas cosas, eh, veo que hay una, una condición necesaria que es que el equipo, el equipo en sí sea diverso que lo construya. Pues si te pasa que tenés tipo, gente de, de, de, de, de un grupito que es la que está construyendo, tipo, el grupito en general es hombres blancos, eh, heterosis <risa> eh, que están construyendo algo y que usan datos de hombres blancos, heterosis no, no van a estar pensando en todas las otras diversidades porque porque porque nada, o sea, digamos, o oh, es me menos probable que estén pensando en. Entonces, creo que hay un paso ahí que tiene que ver con la diversidad de equipos que, que sí está ocurriendo, tipo, en, en, concretamente, tipo, lo, lo he visto eh, tanto en, en, en Mercado Libre como en, en otras empresas, que están prestando atención a que, digamos, no desde el punto de vista del check, de cumplir con. Sino desde, desde entender que eso te aporta una mirada más rica sobre lo que estás construyendo. Sí, mortal. O sea, ahí vamos a retomar un poco el, el tema también de, de, de qué mecanismos se pueden incluir después dentro de, de los ámbitos. Eh, un poquito más adelante pero me, me tenía ganas de preguntar un poquito sobre si se dan charlas, por ejemplo, entre sus compañeros ¿les preocupa? ¿no les preocupa? ¿surge alguna cosa? ¿tuvo algún impacto este tipo de noticias en sus equipos de trabajo en algún momento? ¿no? ¿de a poquito? ¿A sí, no, me parece que en general más allá de, de, del equipo particular donde yo esté o algo a lo largo de este tiempo sí veo que por lo pronto esta cuestión de qué estamos optimizando o, o qué estamos modelando me parece que está mucho más presente casi que es lo que te diferencia un, un buen profesional de un profesional medio pelo digamos para mí o sea hay algo de en ese sentido si uno va a, a cuestiones como las competencias de cable ¿no? donde uno va tipo a super mejorar un score que es artificial una métrica y qué sé yo y ganas un premio y si estás un toque atrás de eso ya no ganas nada me parece que correr la mirada de la súper, digamos, el super objetivo puntual a una, una versión, podríamos decir, más holística del problema, de decir, che, para capaz no es esto lo que queremos recontra-optimizar, sino que hay un balance, uh -huh. una, esa, pero para mí eso ya excede la cuestión del de sesgo y, y la diversidad y, y que sean justos los modelos, sino tiene que ver con un correcto modelado de la realidad, ¿no? como que va un poco más allá para mí. Creo que... Eh, digo, repito, eso creo que excede un poco la, la cuestión del sesgo. Y después, más en, en cuanto a lo que decía Pablo de la diversidad, y eso sí es algo que, que está mucho más eh, en agenda y mucho más presente. A través de la industria en, en varios lados, en Data Science creo que se hace un foco especial por esta cuestión que dice Pablo, muchas veces te puedes eh, no dar cuenta o no, no tener muy en agenda algo, y el hecho de ponerlo en agenda hace que uno lo tenga más presente. Y después también me parece que empieza a haber una cierta demanda por parte de clientes, ya sean personas o empresas, depende de donde uno esté, porque los productos que uno tiene o, o sí, los productos que uno tiene de Data Science tengan una mirada de, eh, digamos, no sé, de, de evitar sesgos, de evitar discriminación, de estar seguros de lo que uno está haciendo, digamos, una mirada un poco más... De vuelta, no solamente mirando una, una métrica o una performance en cuanto a algo general, sino ir un poco más ahí en términos de eh, cómo está entrenado, con qué datos, qué, qué, asu qué asume uno cuando lo está entrenando, me parece que hay una mirada un poco más ahí. De parte de los clientes personas es un poco más indirecta, en el sentido de que, bueno, si aparece una noticia muy, digamos, eh, ridícula o muy avergonzante, o, muy mala respecto a cómo un modelo hace digamos, funciona en el sí, funcionario, creo que ahí hay algo como, bueno, che, esta aplicación no la usemos pero es un poco más difícil, en cuanto a cuando uno tiene clientes que son otro, otras empresas, sí hay una cosa más de, bueno, como la empresa tiene una agenda de, digamos uso razonable sí. de, de, de, de la inteligencia artificial pide eso a, a su proveedor digamos, a mí me parece que hay algo y eso creo yo, y con esto ya cierro, es eh, creo que es algo que se instaló desde, desde una agenda, tanto de que empezaron a aparecer estas noticias, como como decías, Mati, la academia empezó a hacer ciertos llamados de atención e investigaciones al respecto, y algunos grandes jugadores del, del mundo de inteligencia artificial también empezaron a mostrar ciertos, eh, ciertos ejemplos y ciertas investigaciones por ese lado. Entonces, Me parece que es algo que no vino en la agenda de una empresa digamos, no del área, vino desde la gente misma del área, que lo fue poniendo en agenda, ya sea desde noticias, desde la academia, desde el, la industria misma. Y en esto mismo que estás diciendo, entonces, una pregunta que, que, que nos podemos hacer es, eh, ¿qué, ¿qué incentivos tiene una empresa hoy en día para, para poder incorporar... Eh, prácticas de uso justo de la inteligencia artificial, medidas esto de decir, bueno, no tenemos que empezar a introducir diversidad entre nuestros equipos eh, o tenemos que cuidar nuestras cosas, bueno, ¿qué, ¿qué tipo de incentivos tiene una empresa para poder incorporar este tipo de discusiones dentro de su equipo de desarrollo? Para mí, brevemente es lo que te decía recién sí. o sea, es el riesgo de un papelón Dicho, mal y pronto, Total. ¿verdad? Sí, o sea. Se deja fuera y, de la competencia, digamos. Y eso, eso es por lo menos por donde está ahora, y en, y en, en pocos años va a empezar a ser. A, el papelón va a tener, tipo, consecuencias más eh, legales. Digamos, porque yo todo, toda esta discusión que, que hoy se, se da y esta visibilización que se va dando a través de los medios va planteando una discusión a nivel social, tipo, en la sociedad donde empiezan a aparecer cosas como el documental, este Code.Bias, eh, que está en Netflix, eh, en donde la gente empieza tipo, a, a saber que, bueno, que tipo, la inteligencia artificial es una cosa que a veces se equivoca y a veces se equivoca más con unos que con otros. Eh, al igual que las personas, ¿no? Tipo, eh, <risa> no estamos exentos. Sí. Eh, pero el tema es que eh, no hay supervisión sobre, sobre entonces Si tenés un algoritmo que está diciendo si echaron a una persona, si contrataron a una persona, y no hay nadie que esté mirando eso, es un problema. Eh, entonces, hoy va a ser un papelón, pero en dos, tres años, tal vez, o en cinco años, sea esté este penado o tengas que hacer algún tipo de auditación antes de poner ciertos modelos en, en, eh, a tomar decisiones. Sí, hoy por hoy, creo que, y volviendo lo, al ejemplo que daba Pablo del de algoritmo que detecta si algo es spam o no es spam, creo que hoy por hoy está considerado como parte de la performance. Como ve vos. Lo que hace unos años sería, che, es un papelón tener un algoritmo que detecta spam spam y no funciona. O sea, que es, es casi lo mismo que tirar una moneda. Uh -huh. O sea, eso sería un papelón hace 2, tres años y hoy también. Hoy, como que la performance tiene que tener en consideración cierta, eh, digamos, cierto cuidado no discriminativo. Como no puede tener un algoritmo que de spam no spam que a cualquier persona que tiene un nombre de un radio entre comillas, para la población que no lo te lo detecta como spam. Entonces, cualquier sí. persona de origen, no sé, de otro lado, que no es el que, no sé, pone que lo hacemos acá en Argentina. O Así, sea, bueno, cualquier persona que no tiene un apellido típico, entre muchas comillas, argentino, te lo detecto como eh, spam. Entonces, ¿cuál? Me acabo de acordar un ejemplo muy concreto de eso: del de ah, la... algoritmo de autocropping de Twitter, de las fotos. Ajá. Que si hay una persona blanca y una persona de, tipo, una persona de color, como que hagas lo que hagas, y la persona de color se iba. Claro, entonces eso hoy por hoy, es lo hoy por hoy es parte de la performance Hoy por hoy es parte de la performance Como, che, este ritmo no funciona Porque discrimina, es como está metido dentro de Alguien Es tan nabo Una que lo entrenó Sin tener en cuenta esto O sea, su, su set de entrenamiento solo tenía crops De personas blancas Entonces, nada, cuando le pones otra otra Persona Te, lo, te, lo, te hace mal el crop ¿no? Me parece que hoy por hoy el papelón está ahí y como decía Pablo, sí está esta cuestión de cuando uno lo quiere poner en la agenda, o hay un equipo que lo quiere poner en la agenda, uno tiene que decir, bueno, hay que invertir en esto, hay que dejar de hacer otra cosa, hay que dejar de hacer otro para hacer o asegurar el, la, lo justo o, o lo no sesgado o lo no discriminativo de este modelo. Entonces ahí también aparece esto del miedo a cierta cuestión legal. Y bueno, si no arrancamos a hacer esto ahora, y, o sea, nuestro modelo no es bueno porque discrimina, es un papelón hoy, pero puede ser un problema si, a, si aparece alguna regulación. Entonces, uh -huh. cuando aparezca la regulación, no vamos a tener tiempo. ¿no? no es algo que uno pueda hacer de una semana para la otra. Entonces, me parece que... Y también hay una cuestión de, me parece a mí, en los equipos que laburan la conciencia y que tienen esto dentro de la cabeza, de no hacerlo mal. Porque uno, uno como, como digamos, creador de estos productos, como el artesano que está atrás de estos productos, es... Digamos, parte responsable también de, de generar este tipo de, de modelos. Sí. El, esta no estaba en agenda, pero se me estaba ocurriendo recién que estaban hablando de bueno las regulaciones, que cuando surjan las regulaciones, etcétera. Una, una preguntita que se me venía surgiendo es qué tipo de cosas podría regular a, a la industria, el Estado, por decirlo así, es decir bueno, qué sé yo, por ejemplo, se me estaba ocurriendo recién con el spam, que es un caso muy, muy pavo, pero decía, bueno, vos no podés sacar en, al, al mercado un producto que tenga menos de un 95% de precisión, por ejemplo, en todas las clases, por ejemplo, en las dos clases, en tanto para el spam como para el no spam. ¿Podría regular cosas así? Sí, no, qué cosas se podrían regular? ¿Cómo que, qué, ¿Qué se le viene yo a ustedes que... a, la, a la cabeza? A mí lo primero que se me vino a la cabeza cuando hablabas de eso es con créditos. Que hay un montón de, de, ya de, de, de, de productos que te dan créditos de forma algorítmica, vos agarrás, entras tipo, no sé, cómo no sé, de alguna forma te sacan un perfil y te dan crédito. Eh, <coughs> me imagino que ahí el primer paso en regular es pedir una explicación, que vos puedas pedir una aplicación a esa aplicación y que te diga por qué. Y que no sea, tipo, porque vivís en tal barrio. Porque... <risa> Digo, que sea algo que, que, que, que... Porque justamente no es un criterio de decidir Si yo vivo en un barrio o no, digo, puedo tener un buen pasar O no, o tengo una, una capacidad de pago o no eh, Entonces me imagino que ahí hay en algunos en, en, en algoritmos donde se toman decisiones que, que puedan afectar considerablemente la vida de las personas Eso, tipo, que, que, que se pueda exigir una explicación Y que vos puedas explicar, digo, por qué el algoritmo decidió eso o no me imagino, no sé, yo no, no tengo idea, pero imagino que eso es más fácil. Sí, en cuanto a criterios específicos, me parece que es difícil porque tampoco está muy claro qué es la definición correcta matemática de que algo sea justo o, o no sea, no tengo un sesgo. O sea, uno puede definirlo de una manera, de otra, depende un poco de la aplicación, depende un poco de lo que uno quiera, ¿no? Hoy por hoy es cierto que está en manos de cada, cada producto, digamos, o cada modelo, o cada equipo con esa versión, bueno, nada no, yo voy a definir este objetivo de, de me pongo este objetivo de, de no discriminar en esta fórmula y la voy a tratar de cumplir, digamos, hoy por hoy me parece que está puesto en esos términos eh, a mí no me queda tan claro que haya una manera mejor que otra de definirlo en cuanto a si sí se pueden definir cuáles son las características protegidas o ese tipo de cosas, sí se podrían definir legalmente pero no me queda tan claro qué que es lo que un modelo puede o no puede hacer. Sí me gusta la idea de Pablo de decir, bueno, explícame, ¿no? Explícame y, y mostrame que si yo te cambio acá, el barrio me hace el crédito. O que si te cambio, eh, no sé, mi apellido me das el crédito. Digo, es, esas cuestiones, eh, sí. también es, es esa idea de poder jugar un poquito con, con las variables y decir, ah, mirá, si tuviera cinco años menos me darías el crédito. Digo, me parece que eso... Es interesante, como, como también es esta cuestión de ser abierto respecto a, ¿no? O sea, decir, bueno, listos o sea, Yo te lleno mi ficha, pero déjame jugar sí. con, con, con, los, con las variables y, y ver dónde estás poniendo la barrera de decisión, ¿no? Porque en el fondo lo que cualquier algoritmo de estos hace es, y se cayó Pablo de vuelta. <risa> sí, Ahí, ahí estás. Ahí está, todo bien. Es rojo igual. Bueno. En el fondo, lo que cualquiera de estos algoritmos hace es, trata de agrupar en algún sentido gente parecida en el sentido de las cosas que, que está considerando y en función de eso va a tomar una decisión. Entonces, poder ser transparente respecto a eso me parece importante. Me parece que otro punto interesante respecto a la regulación y el uso responsable tiene que ver con la cuestión de escala. ¿no? El ejemplo que a mí me gusta es poner que yo pongo una cámara web en la puerta de mi casa. Y disponibilizo de ese stream ¿no? Eso es completamente libre de hacer, en la puerta de mi casa Y le pongo un reconocimiento Facial, algo que es bastante Digamos, uno puede agarrar y, y usar Entonces, bueno, ahí está buenísimo Puedo saber si vino Pablo si viniste Esteban, Mati a, a visitarme O quién está en, en, en la puerta de mi casa Antes que toque el team, no, esa tontería para ponerle que esos streams Son públicos y lo hace todo el mundo Entonces hay algo ahí de la escala Que puedo empezar a traquear gente, ¿no? ¿Quién fue a dónde, cuándo? Y, y me parece que hay algo que tiene que ver con, con la escala de, esto, de estas tecnologías que aumentó en estos últimos años y que da lugar a, a otras cosas que no solo tienen que ver con, con la discriminación en términos de lo que hace o no cada algoritmo sino en el, el uso en términos de a gran escala de este tipo de cosas. Me parece que hay algo interesante para mirar. Y algo que también es interesante como reflexión es, de, de vuelta yendo a lo que comentaba Pablo en términos de qué regular, uno puede decir, bueno, la explicabilidad, la transparencia en algoritmo, eh, cómo hacer que esa legislación sea a prueba de, de, de lo que viene, eso para mí es un desafío súper interesante, bueno, qué regulo que tenga sentido seguir regulando o seguir pidiendo en cinco años, ¿no? Eh, eso me parece que es un punto interesante en este Sí, más cuando aparecen fallas, tipo, no sé, pensando en, en materiales que son tóxicos para la salud, el otro día veía algo sobre el teflón, y que lo que está regulado está el molécula entonces vos agarrás, buscas una molécula que no sea esa, pero que tenga las mismas características es igual de teflonera e igual de tóxica entonces tipo las, las empresas tipo, lo que terminan haciendo es eso eh, entonces como que hay que regular como familias de modelos hay que regular como, eh, como en este caso son series familias de modelos tipo, todos los modelos, pero como regular como algo que no sea como tan, tan acotado y tan tan inelástico Que tipo mañana cuando parezca alguna cosita nueva Que totalmente fuera de la ley Sí, de una Gracias no, Y, te, y como, como para ir cerrando un poco la entrevista Y asociándolo un poquito a esto que estábamos hablando del, de, de la regulación Y qué es lo que se puede hacer Y qué incentivos y demás A mí me gustaría proponerles un, un pequeño juego ¿No? Es decir, supongamos que eh, nos están escuchando en este momento compañeros que trabajan en áreas de, de ciencia de datos o responsables, project manager eh, y demás dentro de la industria, qué sé yo, y nos están escuchando ahora y eh, les invito a que, eh, bueno, nada, ¿qué, qué, ¿qué les podemos proponer a ellos que se puede hacer ya en este momento? Eh, en sus equipos de trabajo para poder eh, Mitigar estos efectos O detectarlos, ¿no? Medirlos también Estos efectos, es decir, ¿qué cosas básicas O de bajo costo Le dirían que se pueden hacer, digamos Para, para empezar, y después, bueno Las otras Mira, como primera cosa de bajo costo Es tenerlo en la cabeza, me parece. Eh, Como eso tiene muy bajo costo Y es importante ya, tener Esta idea de, así como uno Piensa ¿Qué sesgos puede haber en, en los datos que te tuerzan la performance del modelo de lo que vos pensás que va a ocurrir? Como decía Pablo al principio, decir bueno, yo pienso que va a ocurrir algo y después no pasa porque los datos no me, no me acompañan en esta, no está la señal. ¿Qué señales discriminatorias puede haber en tus datos que vos no querés que se te cuelen en el modelo? Me parece que eso es algo que es interesante per se y, y experimentar, digamos, probar este tipo de cosas. Y Total, todo no todo o sea, que para mí hay algo de, de, de, o sea, que lo mínimo es tener esa conciencia que decís, en especial cuando son, no, no es lo mismo eh, recomendarte algo para comprar que otorgarte un crédito. Eh, entonces, digo, de, dependiendo de ese nivel de grisía, tenerlo en conciencia y hacer por lo menos el mínimo análisis de cortar en distintos grupos poblacionales y mirar a ver cómo se comporta el algoritmo en promedio, el modelo en promedio, en esos grupos poblacionales de mínima, para saber, tipo. Eso, eso no te ayuda a mejorarlo, pero por lo menos sabes que, que tienes un problema. O sabes que Bien. no lo tenés. Sí, pues me parece que otro punto importante es: si no te lo estás pidiendo ahora, te lo van a pedir. Me parece que eso es interesante tenerlo en la cabeza. Como decir, bueno, eh, si no lo sé hacer ahora o no, no, me, no me importa ahora, empezar a pensar o empezar a aprender cómo, cómo debo hacerlo, porque en algún momento me lo van a pedir. Me parece que es otro punto importante. Y creo que eso del, del lado de la demanda. Me parece que si la demanda no la, no la tenés ahora, te va a llegar. Y por otro lado, me parece que desde la academia se instaló, digamos, el tema y me parece que hay recursos. O sea, si uno, o sea es algo que hace 2, tres años, googleando, no llegabas a nada. Pero hoy llegas, o sea, llegas a, ah, mira, esto se puede hacer así, esto se puede hacer así, o sea, son cosas que están, están los recursos, digamos, en, en, en cuanto a programas o, digamos, bibliotecas para usar en el lenguaje que uno tenga, o herramientas del estilo de exploratorias también, desde bueno, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué tienen en común los ejemplos donde estoy fallando? Me parece que hay, hay, de, hay de todo eso. Dale. Eh, y, y si pudieran armar, tuvieran, viene, viene, qué sé yo, de repente un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo en el que no, no hay reembolso, es un fondo no reembolsable, le pone una torta de plata y se tienen una torta de plata acá para meter ética en sus modelos, ¿qué harían? Uf. Eh, ay, no sé, es difícil administrar una torta de plata. <risa> sí, o sea, vos así, no te preocupes por la plata. Vos decís: yo... ponele, ponele que es una torta de tiempo, no una torta de plata. Claro, bueno. si me gusta, más, me gusta más la de la torta de tiempo, sí. Bueno, una torta de tiempo, vamos, juguemos con que tenemos una torta de Pero tiempo. No tenés que preocuparte por, por necesidades básicas, digamos. <risa> sí. Eh, La verdad es que no, no, no sé, tiene, tiene varias aristas. La verdad es que no lo sé, o sea, porque hay una arista que es, tipo, sería, tipo, que pensemos respecto a, yo, Pablo, ¿cómo haría para que mis producciones eh, incluyan ética? Y eso tiene impacto entre bajo y, y muy bajito, digamos, porque es, listo, ya está, listo. Pablo ahora hace los modelos con ética. Bien, ¿cuánta gente hace haciendo machine learning en el mundo? Bueno, bastantes entonces como que me da la sensación que invertiría en armar una, una currícula tipo algún curso motivante, no muy largo pero pero pero, pero que pero que no le esquiva a, la, a los tecnicismos del tema para formar para, para formar a, a, o para ayudar a formar y a divulgar cómo concretamente hacer para tipo tener modelos que no tengan sesgo o, o, o omitir el sesgo o evaluar sin el sesgo Etcétera. Sí, me parece que, que va por ahí. Eh, me parece interesante, creo que debería haber más, como dice Pablo, cuestiones que, que permitan que esto escale, tienen que ver más con, con aún más esfuerzos en términos de definir bien qué es justo o cuáles son las maneras de evaluar. Como tiene que haber algo que. Hoy por hoy, si viene de recursos, yo lo veo que está un poco incipiente en términos de, bueno, esto es lo que hay que hacer. O sea, tiene que, que llegar a estar en un estado en el cual es una receta a seguir. Así como cualquiera sabe hoy cuando evalúa un modelo de machine learning que hace validación cruzada y, y se fija y busca hiperparámetros, o sea, cierta receta que todo el mundo sabe, bueno, me parece que este tipo de cuestiones debería ser ya una receta. Es decir, bueno, tenés estos atributos protegidos, tenés tu performance fijas esta cuentita Digo, Por más que no sea una única manera Me parece que estaría bueno eh, Llegar a ese lugar y, de, y, y, Que sea el, parte de esa digamos, En, en lo que en decís esto. vos, entiendo Por ejemplo, desarrollar algún tipo De protocolo estándar Para asegurar calidad de producto En términos de eh, Sí, una idea de, de buenas prácticas o, o de cultura de esto es lo que hay que hacer Entonces, que, que es Un montón de cosas ya está Bueno, me parece que estaría bueno que estuviera de este lado También Mirá, bueno, che, les queda algún, muchísimas gracias, les queda algún, alguna cosita que tengan ganas de decir, les quedó alguna idea dando vuelta a lo largo de toda la charla como, como para ir cerrando. No, quizás yo nomás hacer énfasis en esto de que por un lado hay una demanda creciente por, y, y ciertos incentivos que empiezan a aparecer, ya sean, digamos, de que no me castiguen sí. o, o de que por ese lado pero empieza a aparecer y al mismo tiempo está eh, cierta, cierto instalar el tema por parte de, de, de academia y de varios investigadores, varias, varias investigadoras en este, en este tema y eso me parece que es lo, más, lo más rescatable, que es lo que realmente está poniendo el tema en agenda y está dando los recursos, creo que dentro de un par de años vamos a hablar de esto y va a ser como sí, claro, obvio, o sea, estaría bueno que esta, que esta charla envejezca muy mal, digamos. Que, todo claro, lo que sea sí. una tontería y que sea claro que no había que hacer eso, eso sería mi reflexión final una, una cosita, creo que no dijimos mucho pero me, me da esa sensación díganme si estoy en, en lo cierto de que eh, también hay una cuestión por eso decían ustedes recién del tiempo de que eh, todas las prácticas que tengan que ver con parar la pelota para, para poder medir e intervenir, eh, cómo, cómo están estas cosas en nuestras prácticas, en, en nuestros en nuestros equipos de desarrollo y demás, llevan tiempo y no hay tiempo. ¿no? Es como que lleva, lleva tiempo y trabajo y en el, y en el día a día de, del desarrollo de software no hay mucho tiempo para hacer eso. ¿Puede ser? ¿Es una sensación? Es que para mí, tipo cuando uno decide eh, en la industria priorizar algo y decidir invertir tu tiempo en algo, siempre es contra qué compite. Mm. Siempre es que otra cosa podrías estar, estar haciendo. Entonces, si no tienes incentivos claros para hacer una inversión consciente en este tipo de cosas, siempre va a haber otra cosa que, que podría estar haciendo que, en relación a objetivos de iniciativa, objetivos de producto, objetivos de lo que sea, va a ser más prioritario. Eh, entonces, como que hay algo ahí en donde hay que, hay que lograr, tipo, generar la cultura, o generar la cultura desde, desde nuestro lugar, de decir, tipo, no, pero esto es relevante, y a nivel negocio, tipo, es relevante porque vas a aparecer en el diario porque, ¿verdad? tipo, esto eventualmente va a pasar, o porque, tipo, va a aparecer la regulación y os tengo que salir corriendo a, a, a, a pagarlo. Pero, digamos, eh, desde, desde nuestro lado, siendo que hoy no hay una regulación que obligue a las compañías a, a dedicar recursos a eso es más complicado Está. bueno y que el, esa misma pregunta que dije hace un ratito de si quedó algo pendiente que tengas ganas de decir eh, pablo tenés ganas de, de agregar un alito te quedó algo pendiente no sé no de no sé, tipo, eh, tipo como lean dijo eso y tipo y, y como que me salió ese bocado pero la verdad que no tengo nada que decir bueno gente me encantó la invitación no, a mí me encantó gracias. que vengan también. Gracias gracias por disponer del tiempo que estábamos hablando recién también para, para poder estar acá un rato, conversar un rato. Espero que le hayan pasado bien también y esperemos que sí, que esta charla envejezca muy mal, <ríe> que dentro de un par sí. de años... Eh, eh, no. sí, como sí, sí, porque... borrame la charla. <ríe> sí. gente, Muchísimas gracias y bueno, un abrazo y nos estaremos viendo la próxima. Adiós.